Es importante tener dinero eh, para que un negocio avance rápido. Es muy importante tener una idea muy clara de lo que quieres hacer. Pero, sobre todo, eh, lo importante es eh, transmitir entusiasmo. O, o, os voy a poner un ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Tú estás pasando por un mal momento, tienes una situación complicada, muy complicada, y obviamente, pues, o, y tiene además una idea y, por ejemplo, quiere ir a un banco, quiere hablar con una persona para que te preste dinero para poder hacerlo, ¿vale? No es lo mismo llegar a un banco y decir, tengo una idea magnífica, impresionante, ¿vale? O sea, esa forma de transmitir algo... No puedes, no puedes transmitirlo. O sea, si tú, sin embargo, estás delante de una persona y tú esa fuerza interior la estás transmitiendo hacia afuera, tienes muchas posibilidades de convencer. Eh, yo lo digo incluso con mis propios clientes. Cuando un cliente entra por la puerta y ese día estoy esplendorosamente maravilloso, le vendo traje, corbata, camisa. Yo, para mí, el entusiasmo es la clave fundamental. Y, pero entusiasmo interior y exterior, ¿de acuerdo? o sea que es muy importante sentirlo y además transmitirlo